Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Movimiento Civil un día más con todos vosotros para hablaros de cómo está el mercado ahora mismo de las criptomonedas y también el mercado del petróleo porque ayer operé por primera vez en este mercado y la verdad es que salió la operación muy, pero que muy bien De hecho acabo de publicar en Twitter eh, la operación que realicé ayer donde estuve alrededor del 7 y pico por ciento no operando en petróleo y generando ganancias ¿no? de hecho aquí os lo muestro en pantalla ¿eh? vais a tener el canal aquí para que podáis ver ¿eh? la operación que realicé ayer en petróleo donde entré el precio de entrada más o menos el barril eh, diríamos 106 dólares y me salí cuando llegó el barril a 106 dólares y medio ¿eh? aquí tenéis la operativa en petróleo y también eh, estamos operando o vamos a operar mejor dicho hoy en Bitcoin porque acabo de observar una divergencia alcista en el precio de Bitcoin que probablemente provoque un rebote a la media para seguir cayendo y quería también compartirlo con ustedes porque eh, me parece muy interesante que puedan revisar todo este tipo de operativas dentro del mercado cripto y aprovechar eh, los canales de tendencia bajista o alcista para ganar eh, dinero o acumular bitcoin ¿no? que eso es sumamente importante fijaros aquí en pantalla os lo muestro que tenemos dentro de lo que es el gráfico eh, este área de volumen eh, este área de volumen que veis aquí en pantalla aquí es donde más volumen hay dentro de lo que sería eh, el mercado cripto y en bitcoin vemos cómo ha ido cayendo el gráfico, ¿eh? ha ido cayendo el precio, aquí hubo un pequeño rebote para seguir cayendo. Y aquí observamos que se está parando, ¿eh? está viendo una parada de lo que es el volumen. ¿eh? Aquí podéis observarlo porque tenemos ahí un canal, ¿eh? una divergencia que podría ser aquí alcista para seguir cayendo. ¿eh? Si veis aquí, tenéis esa divergencia ¿eh? de este área de volumen a este área de volumen que nos va a permitir... Justo cuando la tendencia caiga eh, eh, crear un canal que diríamos sería un rebote a la media eh, para seguir cayendo. Así que eso es muy interesante porque podréis, podréis todos aprovechar el trade y así generar dinero. Eh, que es muy importante en los tiempos de hoy generar dinero y generar capital porque las cosas no están nada bien. Y por eso aquí en este canal de Movimiento Civil tenéis habilitado la Academia Blockchain para que podáis aprender a operar dentro de los mercados, no solamente en las criptos, sino también en el petróleo, en el oro, en la plata, es decir, en muchísimos activos, en commodities, en el sistema DeFi, en los NFT, podéis aprender de todo. ¿eh? Y es súper, súper, súper, súper interesante que podáis, que, que, que podáis ver todo esto, porque vais a poder aprovechar pues, tanto las caídas como las subidas para generar un capital, como digo, ¿no? Así que sin más, os dejo con este vídeo, eh, yo pienso que ese movimiento se va a producir sobre las 7-8 de la tarde aproximadamente, yo estaré pendiente a esa hora para que cuando haya esa divergencia al alza, pues se pueda aprovechar el movimiento, como digo, y, y ganar ese trade, eh, ganar ese trade. También tengo tres operaciones abiertas en petróleo, oro y plata eh, a partir del lunes que de hecho están en ganancias, eh, están en ganancias las tres operaciones eh, las tengo aquí ahora mismo con todos vosotros os la comparto también tenemos tres operaciones en petróleo en plata y en oro y de momento todas las tres en ganancias ¿eh? así que esperaremos qué es lo que ocurre esta semana con el petróleo el oro y la plata pienso que van a subir eh, la inflación es descomunal y lógicamente pues estos mercados que han sufrido una caída van a tender al alza y van a girar esos precios así que aprovechemos porque ahora mismo de momento eh, lo que es la operativa va muy pero que muy bien un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo